Vamos a ir empezando. Si os podéis sentar, por favor. Bueno, pues retomamos la sesión con la mesa redonda que queremos dedicar hacia el uso social de la artesanía, sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible. Es una palabra que esta mañana ha surgido en numerosas ocasiones en las exposiciones de, de los ponentes y es una palabra de moda. ¿Por qué no decirlo? Tenemos… Eh, el, el, la Organización de Naciones Unidas en 2015, como aquí se ha dicho, adoptó la agenda para, el siguiente, para los siguientes 15 años, la Agenda 2030. Es una agenda internacional que, sus, que suscribieron los países, en realidad eh, sin, una, sin un compromiso, una obligación de, de cumplir los objetivos, no es, no es vinculante con esto, quiero decir, pero sin embargo sí… ...que eh, al, al firmarlos eh, de alguna manera se obligan a que todas las políticas vayan dirigidas en, eh, en, en lineamiento con esos planes y sus objetivos. <coughs> en, esta, en esta línea no solamente son los gobiernos los que van a actuar, sino que va a permear a, toda la, a todos los, eh, los estadios de, gubernativos hasta el ámbito local... Y también la van a adoptar la sociedad civil y las empresas. En este marco, la Agenda 2030 es interesante en tanto en cuanto habla de una serie de objetivos que están muy relacionados con el ámbito del patrimonio cultural inmaterial y en el ámbito de las artesanías en particular. Estamos hablando de temas de desigualdad, de combatir la desigualdad, de favorecer el trabajo digno, perdón… La creación de ciudades y comunidades sostenibles, el empoderamiento de la mujer, tratar la innovación y la energía limpia y asequible. Sin embargo, desde las diferentes instancias culturales, eh, por, por ejemplo, en el pasado, a comienzos del otoño, en Cunacul, en México, en una, en una reunión internacional a la que España también acudió, el Ministerio de Cultura, se hizo patente una, una demanda y una queja por parte de las instituciones culturales, ministerios de cultura del mundo, y es que en la Agenda 2030 la cultura no es un objetivo, por ende el patrimonio. En la agenda anterior, en el, en el periodo de 2000 2015, sí que estaba la cultura reflejada. Aquí se ha querido hacer una lectura de que la cultura, y con esto quiero hacer un, una una definición amplia de cultura, incluyendo también las manifestaciones patrimoniales en todos sus sentidos, materiales e inmateriales, la cultura está demostrado que es un vehículo y que es transversal. Y especialmente la cultura entendida como un patrimonio inmaterial, es decir, la cultura en un sentido antropológico, debe estar presente en cada uno de los objetivos de desarrollo, en tanto en cuanto tienen que ser esos objetivos han de ser entendidos y asumidos por las sociedades y se hace a través de eso, a través de la cultura. Y, aun siendo permeable y transversal, no tenemos un objetivo definido. Y eso es un hándicap más para los, que, para los que trabajamos en estos ámbitos, porque tenemos que visibilizarlo, tenemos que hacerlo patente y tenemos que introducir nuestro trabajo en esas líneas políticas culturales. En ese sentido, en este país y en otros muchos, se están vertebrando unos ejes claros políticos que es trabajar hacia la sostenibilidad, una sostenibilidad general, no solamente medioambiental, dada por el cambio climático que estamos, bueno, padeciendo nuestras carnes ya, sino también en una, en una sostenibilidad social. Social porque nos, acu nos acucian problemas que actualmente son globales. No podemos decir que la despoblación o que el reto demográfico es exclusivo de nuestro país, sino que estamos... Viendo eh, pues, flujos migratorios, zonas despobladas, zonas superpobladas. Estamos pensando ya en, a nivel mundial, aunque parece que estamos hablando de pequeñas comunidades y patrimonios inmateriales aquí, pero son cuestiones que afectan a nivel a nivel lo que pasa aquí, afecta en, en, en el otro punto del planeta. Tenemos algunas, algunos ejemplos de los que se han eh, mostrado en esta mesa. Los tres, los tres ejemplos concretos que aquí se mostraron, nos están hablando de realizaciones, de saberes, de formas de, de relacionarse con el territorio que son globales. Magreb, eh, todo, todo el ámbito mediterráneo, estamos hablando de la cultura de la cal, este por, a lo largo del eje del tiempo y el espacio, ¿verdad? a lo largo de la historia, y la técnica de piedra en seco, que está extendidísima por un montón de culturas y actualmente en vigor. Así, tenemos criterios de sostenibilidad que entran en lo medioambiental, lo cultural, lo social y lo económico. Algunos de los temas que pueden influir en el patrimonio cultural inmaterial son la fijación de población al territorio y el uso respetuoso de los recursos del paisaje, la generación y conservación de paisajes culturales. Para ello, quería iniciar este debate, si os parece bien, con algunas apreciaciones o con algunas preguntas para, eh, al hilo para que continuéis hablando, porque me vais a disculpar porque yo mucho no más no voy a poder hablar, sobre vuestras intervenciones. Quería empezar con el compañero de Morón, que ha hablado de una, una cuestión que creo que pueda ser relevante para este hecho de la sostenibilidad, que es el I más D más I. Es decir, algo que nos parece, unos conocimientos, vernáculos… Um, muy antiguos, de gente… habéis hablado también de la extracción social, de la consideración social de los actores de las comunidades portadoras, que son sencillas, y, sin embargo, vosotros estáis relacionando con un I+, D+, I en diferentes universidades el, el estudio de la CAL y sus valores, eh, bueno, eh, tanto económicos como profilácticos de, de, de ese uso de la CAL. ¿Habéis percibido qué tipo de estudios y conclusiones están buscando a través de esos proyectos de investigación? Bueno, lo primero, nuestro proyecto es un proyecto I más D menos I, el menos I menos ingreso, partimos de ahí. O sea, I más D menos I menos ingreso, tenemos que partir de esa premisa. Y después, bueno, todos los trabajos, tenemos multitud de trabajos de muchísimas universidades, las cuales están muy interesadas porque además, eh, como estamos muy relacionados con la antropología, con la historia, con la arquitectura… Eh, pues, pues con, con todas estas materias tenemos muchos trabajos final de carrera finales de máster eh, todo, todo este tema se va acumulando un, un montón de documentación que, que, que es muy interesante pero en realidad eso eh, lo único que estamos es acumulando ese tipo de información que, que, bueno, que, que, que vendrá bien para, para un futuro para poder eh, bueno, pues para tenerla ahí pero en realidad tampoco está, nos están aportando un, un proyecto muy, mucho más más allá O sea, que ahora mismo no contáis con un retorno cierto de la investigación aplicada al desarrollo de ese patrimonio. Muy poco. O sea, contamos con muy poco porque en realidad somos una pequeña asociación, sin, como hemos dicho antes, eh, con muy pocos recursos y colaboramos con muchas universidades, pero no estamos teniendo ningún eh, de retorno, no tenemos solamente la documentación escrita que hay. ¿Esa documentación la ponéis a disposición de alguna manera pública? Sí, eh, esa documentación la, la tenemos en nuestro archivo y quien nos la solicita, por, por supuesto, pues, puede contar con ella directamente. ¿no? Porque eh, al, el resto de los ponentes de la mesa, ese, ese, esas investigaciones, ese retorno creéis que se está produciendo. ¿Pensáis que hay un divorcio entre la, la producción científica universitaria? Y, y luego la aplicación práctica social. ¿Alguno de vosotros? Ahí es a punto. Por eso quería seguir un poco. Con ah, no, nivel. sí, sí, a ver. Uh, <coughs> bueno, los estudios, inventarios, estudios. Uh, mi experiencia es que todos, todos los que hemos realizado, de alguna manera, ...tienen eh, como resultado eh, una aplicación práctica sobre el territorio o sobre el oficio. De alguna manera eh, se aplican eh, y me refiero a, por ejemplo, estudios realizados en temas de proyectos europeos. He hablado de, tema de, por ejemplo, de eh, la influencia que tienen bancales o la construcción de piedras secas... ...sobre temas de inundaciones o, o riesgos ambientales, como pueden ser incendios... Y todo esto se realiza en un, eh, en un proyecto europeo que se llama Terris, que, que coordinamos con universi universidades de Portugal, el Centro de Investigación Francés, nosotros y, bueno, y otros, otros colaboradores. Y aplicación práctica. Luego va a tener, mmm, milagrosamente luego tiene aplicación sobre una ley eh, que se propone ahora para la Sierra de Tramontana que propondrá la catalogación de estos sistemas hidráulicos para acatar los excedentes en caso de lluvias intensas. Inventario sobre caminos. Luego tiene su aplicación sobre una ley que se hizo expresamente para tema de caminos, la ley de caminos de Mallorca y Menorca, de caminos públicos y rota senderistas, donde se tienen que los ayuntamientos... Tienen que inventariar esos caminos públicos ya es lo de Se crea un registro. Es decir, cada, cada estudio eh, tiene un sentido. Hombre, habrá alguno que no, eh, que no tenga repercusiones. Pero mi experiencia es que sí, sí. De alguna manera si sí, siempre habrá la oportunidad de aplicar las conclusiones a que se llegaron o las conclusiones técnicas que tú estés estudiando. Estoy, por ejemplo, el tema de carreteras, eh, se supone que si hay un estudio técnico de resistencia de estos muros, luego se va a aplicar, si no... Mm, o sea, tampoco hay que estudiar el, el sexo de los ángeles, sino cosas que realmente sean uh, de aplicación. Pero sí, sí, el paso de uh, la parte teórica a la parte práctica uh, existe, hay, hay un trasvase uh, constante. Uh, por mi parte y en lo que respecta a, a la cultura de, del esparto, creo que en mi intervención uh, cité algunos uh, ejemplos sobre uh, los logros que se consiguieron a raíz de la publicación del plan uh, uh, de salvaguarda de la cultura uh, del esparto. Uh, es verdad que eh, nos estamos dirigiendo en este caso a comunidades dispersas en, aunque a nivel mundial es muy restringida el área donde se encuentran estas comunidades, eh, pero sí eh, al menos abarcan a varios eh, países. Entonces, eh, este plan no estaba dirigido como tal a una determinada comunidad o a un determinado sitio. Se proponía una línea, se propone una línea, una estrategia eh, para que de alguna forma eh, las comunidades se eh, acaparen estas, estas ideas. ¿no? La verdad, eh, creo que lo he dejado bastante claro en la. En, la, en mi intervención, la verdad que hemos estado muy sorprendidos um, por uh, la aceptación que había tenido uh, uh, uh, en este aspecto. Han surgido uh, constitución de corros uh, por muchas partes uh, aquí en el, uh, en el territorio nacional. También uh, me gustaría recargar uh, que a raíz eh, de, este, de la redacción de este plan de salvaguarda, de, de, de, de, la, de la redacción de estos trabajos eh, eh, a nivel nacional, eh, eh, nos hemos podido relacionar con, eh, oye, eh, eh, responsable de patrimonio cultural inmaterial en las otras comunidades españolas y también eh, eh, con, eh, digamos, otros responsables ya en el Ministerio de Artesanía en, uh, en Marruecos y también en Túnez. ¿no? Entonces, uh, eso ha sido interesante y como, y como ejemplo, no me gustaría uh, dejar esta pequeña puntualización citando a un proyecto precioso que se ha llevado a cabo en Sesma, en Navarra. ¿no? Uh, Sesma es un pueblo de Navarra, donde existe una tradición espartera eh, a, a base de esparto de albardín. Eh, eh, nos dimos cuenta allí eh, en Sesma, a través de la dirección de, de, de museos, de que eh, los niños, porque hay un problema de transmisión de estos conocimientos, sobre todo del hilado eh, del esparto. Y Uh, a través de actuaciones que se han hecho en años anteriores uh, nos dimos cuenta de que los niños en la escuela de Sesma ciertos niños uh, conocían perfectamente uh, el esparto y no por lo que habían visto de sus abuelos porque ya ni siquiera eran padres uh, de sus abuelos uh, qué es lo que estaban haciendo una vez al año en, en un festival no porque eran niños inmigrantes, o sea, hijos de personas que habían procedido además de una zona de Marruecos en la que todavía era muy vigente la manera de ir al resparto y que, curiosamente… Estaba directamente relacionada con el sistema, con la manera de hilar esparto en SESMA, cosa que se ha perdido en el resto de, de España. Entonces, la idea fue uh, um, dinamizar de nuevo uh, un taller uh, de, en fin, para realizar uh, uh, espartería, en este caso fueron colmenas de biodiversidad ¿no? y, uh, a base de esparto. ¿no? Y uh, de invitar a las madres uh, marroquíes, que son las que saben uh, hilar uh, de esta forma, a intervenir junto con uh, personas uh, de SESMA dispuestas en, uh, bueno, pues en, uh, de nuevo relanzar uh, uh, esta práctica de, de, del hilado. Y. Uh, Venía estupendamente porque estas mujeres en general se aburrían uh, en sesma. Uh, mientras los maridos estaban trabajando todo el día en el, en el campo, pues ellas se aburrían uh, en casa. Entonces, fue uh, un proyecto precioso en el sentido de que uh, estas mujeres empezaron a um, integrar, bueno, un, um, consiguieron una mayor integración en el tejido social. De, de, de Sesma, empezamos también a darles a, a ellas la importancia que tienen en este, en este tejido social y francamente francamente hicieron colmenas maravillosas, ¿no? pero francamente me acuerdo todavía um, del, del, de lo contenta que estaban llevándonos eh, platos enteros, sirviéndonos té, platos de pasteles que habían hecho en casa, eh, eh, organizando una especie de bienvenida eh, marroquí, eh, allí en Sesma, para todos los que estábamos eh, asistiendo a, a, esta, a esta intervención. Creo que es absolutamente ejemplar eh, eh, este... Este, este tipo de, de, de intervención porque integra uh, uh, poblaciones que proceden de comunidades esparteras de fuera con comunidades esparteras de otros lugares. Se realizan un intercambio y también se dignifica oye, la, la, la presencia de... Uh, inmigrantes en tu propio territorio y cómo realmente la cultura del esparto es una cultura que acerca a pueblos de distintos horizontes. Sí, cumpliríamos el objetivo del criterio de sostenibilidad social. Sí. Y pones mucho mucho énfasis en tu exposición sobre precisamente esa, ese aspecto social, ese aspecto de lo que es la parte de tejer el esparto, de la elaboración de los productos... Pero has, has aludido a un tema eh, que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y con el cambio climático, <coughs> que, que es el, eh, los efectos sobre los atochares del cambio climático. Yo te quería preguntar también si, está, si también influye en la, en la no explotación de las atochas el, el hecho de, de la degeneración de la, de la propia planta. Pues mira, influye totalmente. Uh, para haceros una idea, uh, uh, la tocha uh, se recolecta, la tocha, pero también el albardín, ¿eh? uh, uh, de igual manera, se recolecta desde hace milenios, milenios, ¿no? y existe la sospecha de que realmente la planta tal y como la conocemos ahora son variedades domesticadas, ¿no? al igual que se doméstica, yo que sé, limoneros o esparagos, ¿no? pues la atocha que conocemos ahora sería, según algunos, algunos botanistas, ¿no? sería el resultado de un proceso de domesticación que se ha ido implementando eh, pues durante al menos dos o tres mil años. ¿no? Entonces, claro, de repente... Uh, cómo se deja de producir uh, uh, espartería uh, como se ha producido en siglos anteriores, ¿no? estas plantas no se recolectan Entonces, y estas plantas se han acostumbrado a que las cuidemos, a que tengamos relación con ella y que, aparte de recoger sus hojas uh, cada año, que limpiemos su base, su base uh, actualmente está... Um, uh, acumulando hojas muertas, ¿no? y estas hojas muertas uh, est tienden en algunas, uh, en algunas zonas en asfixiar a asfixiar a las plantas. ¿no? Entonces, sí, sería conveniente en, en estas zonas, uh, bueno, pues de nuevo, uh, poner en marcha, no digo uh, programas para explotar el, el espartizal como tal, o sea, para recoger eh, esparto, pero sí, por lo menos, de limpiarla. Además, hay que, hay que enseñar a limpiar estas plantas de forma debida, no se hace, en fin, se debería hacer de una cierta manera, pero sí sería conveniente implementar programas para limpiar los espartizales. En esa misma línea, tú comentabas que la, los muros de piedra en seco albergaban especies incluso endémicas de las islas vegetales, ¿verdad? Sí, sí, um, helechos. Algunos helechos, híbridos de helechos en, en una zona así. Sí, sí. Uh, curiosa uh, evolución que se, solo se han encontrado en, ese, en, esos, en esos muros. Bueno, estamos hablando de que hay patrimonios que lo que hacen de alguna manera es mantener ecosistemas. Está tan antropizado el paisaje que ya hay, se ha creado un ecosistema propio que en no mantenimiento puede llegar, digamos, un escalonamiento de, del deterioro también medioambiental. Bueno, el hecho de que sean… Eh, la, el cultivo cree, cree ecosistemas en, en, en mosaico, con una riqueza mayor y… Bueno, siempre que el cultivo sea respetuoso, en el caso de Mallorca, temas tema sobre bancales tampoco es intensivo, o sea que no, por ahí no hay mucho problema, aparte de utilización de pesticidas uh, o de, para la hierba, pero en principio sus valores son importantes para el tema de biodiversidad. Es algo que a veces hay que dar a entender a los a los técnicos de, de medio ambiente. Coincidimos con diferentes declaraciones de esta zona y a veces hay una incomprensión por parte del técnico de medio ambiente sobre el papel que juegan uh, estas zonas abancaladas y, y también la importancia del, uh, del patrimonio etnológico. De hecho, hace poco uh, les, le, le explicaba a la directora del Parque Natural de la Sierra de tramontana viene a ser el Parque Natural. Le pusieron este nombre porque parque natural no sonaba bien a determinados colectivos y, y le decías que en la Sierra de Tramuntana hay uno de los patrimonios más importantes del de sistema viario tradicional y me decías, sí, un buen problema tenemos uh, pues un buen problema tenemos si eso es lo que piensa el gestor uh, medioambiental que no comprende uh, en qué espacio está trabajando en un espacio, en un paisaje cultural complejo eso es muy interesante yo creo que es una de las líneas de trabajo quizá no sé qué opináis vosotros en el que tenemos que, que empezar a a trabajar desde el patrimonio el patrimonio en general ha ido creciendo esa hablábamos ayer de, de la extensión del concepto de patrimonialización pero claro en un entorno como el nuestro en el que nos dedicamos a, a temas patrimoniales y culturales pues es muy obvio pero sin embargo el, la, los, los trabajos, las, las políticas, la, las acciones, tienden cada vez más hacia la multidisciplinaridad, ya no solamente en conocimientos técnicos, sino también en, en, en englobar a cada vez más actores, ¿no? que en, en el patrimonio inmaterial las comunidades portadoras para nosotros son la razón de ser de ese patrimonio y nuestra labor es acompañarlas. Pero, pero echáis en falta precisamente el trabajar hacia esos paisajes culturales, por ejemplo, a nivel estatal, Sí, que hay una ley, la de la ley de biodiversidad, que recoge ese concepto de paisaje cultural que es el con, del, pues, del convenio de Faro, de, de, de, de Viena, etcétera, en el que sí que reconoce los valores de biodiversidad, pero también está reconociendo de alguna manera esos valores patrimoniales y está reconociendo la antropización del paisaje, que al final es la cultura. Tú estás, tus pueblos blancos es, una, es, es un paisaje, es un, un paisaje que es la esencia, ¿no? pero que también, de alguna manera, es, están, están haciendo que ese propio paisaje sea así. ¿Tú también has percibido esa, esa tirante, digamos, entre la gestión de lo que es paisaje digamos o recursos agrícolas, la, la, la gestión del territorio respecto de…? Eh, ahí para, para ti, ti tú, tú, en las experiencias que, que nos contaba… El compañero de Mallorca, ¿tú has podido percibirlo en tu claro, entorno? Lo, lo, lo que ha pasado, por ejemplo, mira, lo primero que tenemos que, que, que empezar es por, por saber eh, qué es lo que se está haciendo en, en ese paisaje. Por ejemplo, los pueblos blancos. Los pueblos blancos siguen, siguen siendo blancos. Y además, el origen de los pueblos blancos no es porque fueran bonitos, Eran porque cuando llegaban los barcos de América había unas pandemia y entonces lo blanqueaban un poco para… ...para paliar todo eso, la peste del virus, todo eso. ¿no? El paisaje sigue exactamente igual, lo único que ocurre es que lo que se ha cambiado ha sido que han cambiado... Eh, ...la cal como producto natural por un producto tóxico, que es la pintura plástica. Entonces, el paisaje en sí, visto desde fuera, no varía, pero sí varía el interior. Claro, ahí tampoco, ahí lo que pasa es que las administraciones tampoco se preocupan porque... Eh, si se preocupan de que el pueblo esté bonito y las administraciones no quieren que pinten otro color porque además lo persiguen, o sea que está totalmente prohibido, el paisaje sigue siendo igual, pero lo único que se han cambiado han sido las técnicas entonces en el tema de la cal pues, pues, pues el paisaje no ha variado mucho, después cuando nos vamos a la, a la zona caleras, por ejemplo nosotros estamos dentro del paisaje de, del Guadalquivir y ahí nosotros lo, lo que intentamos es que eso vuelva a estar, a resurgir el paisaje exactamente tal como era con la, pues bueno, con toda la comunidad, intentar que el paisaje siga funcionando, que se, no se hagan carriles por otro lado, que no se hagan eh, encuentros por otro sitio, y entonces nosotros sí trabajamos el tema, el, el tema ese. Pero hay, hay que volver a que no, no estamos sensibilizados con la cal. Antes he dicho de broma que, que, que los niños dicen que la calle es lo que atasca la valla de la madre, pero es que hay muchos técnicos, por desgracia, en nuestro país. Hay mucha restauración que se está haciendo con cemento o con cales industriales. Es que hay, hay un tal desconocimiento que, que es increíble. El paisaje hay que respetarlo, pero la restauración para nosotros es imprescindible. Porque si vamos a restaurar un edificio del siglo XV y lo ponemos con cemento, lo único que estamos haciendo es una barbaridad directamente. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, es lo que tenemos que, que volver a hacer? Pues utilizar la mejor cal que haya, con la cal que se ha construido, con la cal artesanal que había en el territorio. Claro, eso, eh, eso es muy complicado. En el 2030 a lo mejor llega, pero bueno, está, está complicado. El, un segundo. El tema de técnicos y la utilización de la técnica eh, es, un, es un problema. Se tiene que llegar a, la, a los técnicos, y me refiero a arquitectos, ingenieros, en nuestro caso, ingenieros, arquitectos, porque en Mallorca, eh, a ver, la situación no es ideal. Eh. Yo he, he explicado el trabajo, pero... ¿Qué pasa? Que hemos vendido muy bien la piedra, hemos vendido muy bien el paisaje, somos especialistas en esto en Mallorca, <risa> y, pero no hemos vendido lo suficientemente bien la técnica. O sea, el ingeniero, el arquitecto sigue convencido de que el muro solo va a aguantar si tiene cemento. Y ahí tenemos un problema, porque estos van a ser los que van a dirigir las obras, van, van a coordinar y van a exigir eh, determinados trabajos. Y después lo van a supervisar. Eh, ya actuamos colaborando, supervisando determinadas obras eh, que encarga la propia administración. Pero bueno, no hemos llegado en general a, a ese técnico y, esta, y esa es una parte eh, importantísima de cualquier eh, proyecto, creo yo, de que pretenda la utilización de las técnicas tradicionales, llegar a ese, a ese técnico. ¿Qué, ¿Qué tipo de soluciones propondríais para eso? Uh, bueno, voy a, voy, sí, sí, voy a por retroceder por un poco y, y también hablaré de intervención. Quiero resaltar uh, que como paisaje uh, cultural, como elemento del paisaje cultural, el espartizal en sí está en peligro de extinción. Uh, me explico, uh, no es que uh, se vayan a, a morir las plantas uh, uh, porque uh, no, se no se utilizan, pero debemos de entender que el espartizal es un ecosistema en transición. Uh, o sea, uh, en la evolución biológica sobre un territorio determinado, Empezan a crecer, por pues, yo que sé, eh, eh, tomillos, ¿no? Eh, y termina toda la evolución con un hermoso eh, bosque de chaparros o, o, de, eh, o de carascos, ¿no? Eh, el espartizal es un ecosistema eh, que, eh, de alguna forma, para favorecernos eh, los seres humanos, hemos ido inmovilizando en su evolución eh, natural. Uh, ahora mismo está todavía en el estadio Espartizal, pero va a evolucionar. Si lo dejamos, uh, si el terreno lo propicia, uh, van a crecer, van a empezar a crecer retamas y terminarán otra vez con uh, uh, uh, chaparros o, o, o carrascos. Y si el terreno ya francamente está muy destrozado, las atochas uh, y los pies de albardín se van a, se van a perder, ¿no? para dejar sitio a Tomillos y al final al desierto el más completo. Entonces, es importante eh, eh, ver el espartizal como una obra que hemos ido construyendo a lo largo de estos eh, siglos, milenios, eh, eh, y que es importante eh, preservar. Es una maravilla eh, que hemos conseguido... Eh, Inmovilizar en su evolución este, este paisaje y sería una pena que lo dejaríamos degenerarse. Bueno, más allá de una pena, es un tema que es un, una, un método natural de lucha contra la desertificación, que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos precisamente ¿no? en, en la costa, en las cuencas mediterráneas. Sí, efectivamente, efectivamente. Ah. Actuar sobre, sobre este paisaje, pues, uh, desde luego hay, uh, ya y sobre todo en el, su en el sureste, ¿eh? uh, um, los técnicos están ya bastante uh, uh, concienciados en, en restauración del paisaje uh, sobre la importancia uh, del uso de atochas para fijar uh, uh, los suelos. Vamos bastante bien eh, eh, en este aspecto. No, eh, yo lo veo más bien para limpiar ¿eh? los espartizales, lo que estábamos eh, diciendo antes. Es importante también mantenerlo en este, en este estadio y allí tiene que haber una toma de conciencia social. O sea, um, un, espartizal, un espartizal es una catedral que hemos ido construyendo, en los últimos siglos y es importante que los feligreses uh, continúen uh, uh, manteniendo esta, estas catedrales y allí uh, veo absolutamente uh, crucial el que nos involucremos en la recogida de la necrosis de, la, de estas uh, hojas muertas. Por cierto, antes tuve el placer de intercambiar uh, Uh, algunas palabras uh, con una persona de, de Huesca uh, uh, deciros que la recolección del esparto uh, allí en todo el Valle del Ebro estaba asociado a la producción de pastas uh, celulósicas uh, y um, uh, con ensayos que hemos ido uh, haciendo en los últimos años uh, hemos visto cómo estas hojas muertas, no las hojas verdes, pero cómo estas hojas muertas, cómo se puede hacer con ellas un papel artesanal chulísimo. O sea que allí hay una manera también de encauzar el, el, el, la utilización de estas hojas muertas también. Algunas empresas, sobre todo de control de la erosión, utilizan estas hojas muertas para eh, crear lo que llamamos biorrollos, ¿no? que son unas especies de salchichones muy grandes, ¿no? rellenos de estas hojas muertas, que se disponen en los terrenos donde arranca procesos erosivos. O sea, eh, con el agua que corre, eh, disponen estos biorrollos atravesando esta eh, este agua. Entonces, eh, cuando hay una lluvia torrencial, todo el depósito de tierra eh, va filtrándose a través de estas hojas y los biorrollos retienen eh, eh, estas, eh, estas partículas detrás. Hay bastantes fórmulas eh, para, eh, para actuar sobre el paisaje. Entonces, ¿qué, cómo, qué, qué medidas propondríais vosotros o qué, o qué tipo de acciones? Porque estamos haciendo aquí en esta charla, por lo que está saliendo es una especie de fuera de andar por casa... De, de detección de, de carencias respecto y de oportunidades y de fortalezas del patrimonio inmaterial y de los de los usos que, y de la relación que tiene ese patrimonio con el territorio con la explotación de recursos y con la sostenibilidad precisamente de esas mismas prácticas eh, que, que, que hemos detectado pues esto, por ejemplo la cal la cal como un material barato fácil de producir sostenible con un montón de propiedades que además, no solamente de la producción, sino de la aplicación, de coste de gasto energético. Es decir, está bastante está bastante bien eh, caracterizado cuáles son esas bondades. Estamos, hemos visto que una, de las, que una de las carencias quizás sea la falta de comunicación entre visiones, visiones sobre un territorio, sobre unos recursos, la parte, digamos, de una técnico medioambiental, de gestión del territorio, de temas de recursos, con la parte cultural. Es decir, que hace falta, hemos detectado que hace falta quizá un, un mejor diálogo, un mejor entendimiento entre visiones e intentar que la, la parte patrimonial cultural sea efectivamente un eje transversal que se pueda tener en cuenta, igual que se tiene ahora mismo el género, para cualquier actuación administrativa, política, etcétera ¿Qué está fallando? Bueno, yo creo que lo que está fallando directamente es la falta de difusión a, a todos los niveles. O sea, yo creo que hace falta una difusión y una concienciación del público en general, que es lo que no tenemos. Yo creo que es que directamente eso eso es lo que falta. ¿no? Estás hablando de crear una demanda <risa> mm. crear una demanda a través de mejor conocimiento, a de difundir para que haya una demanda social. Totalmente. Que yo creo que es eso es la clave directamente porque si no conocemos la materia no conocemos dónde queremos llegar no, no conocemos qué es lo que se hace y por qué se hace pues entonces no vamos a llegar a ningún sitio ¿Tienes opinión sí bueno el problema está claro cómo vamos a actuar mira hace un, dos semanas dos semanas hicimos por primera vez una jornada de participativa del tema de piedra en seco con técnicos gestores parque natural eh, alguna empresa profesor un profesor de, de construcción tradicional de la universidad eh, sí diálogo entre todos y a ver y a ver qué sabe porque eh, al menos en nuestro caso ha faltado un poco ese diálogo y estamos en ello estamos en ello Sí, eh, un pequeño ejemplo concreto. ¿eh? Eh, muchas de las personas que se interesan por el arte de la espartería deciden irse al campo a recoger su propio esparto. Además, instauran un diálogo con una planta, las cuidan y las plantas se lo devuelven porque les producen de año en año Uh, hojas muy bonitas, uh, uh, hojas que pueden utilizar. ¿no? Pero muchos me dicen, oye, pff, uh, ¿no me van a denunciar si, uh, si voy a recoger uh, el esparto en el campo? Es verdad que hay legislaciones distintas según las comunidades en las en la que te encuentras. ¿no? Uh, pero yo, francamente, empezaría por dar cursos de formación al servicio del CEPRONA. Um, no están familiarizados con uh, estas tradiciones y desconocen que uh, bien lejos de fastidiar a la planta, uh, una recolección debidamente uh, hecha favorece el crecimiento uh, uh, de estas plantas. Entonces, Uh, uh, creo que se impone habló de esto desde hace varios años pero todavía no ha encontrado el, uh, el cauce se impone un curso de formación uh, para los guardias civiles del seprona anotado ah, queda quería cerrar esta mesa antes de pasar al turno de preguntas con un último punto se ha hablado aquí se habló ayer se mencionó pero ha vuelto a salir y creo que es muy interesante lo comentabas tú sobre el tema del prestigio, el prestigio del el, el prestigio del oficio de, de estos oficios de los cuales te estamos hablando que en muchos casos pues eh, pertenecen digamos, a un estado a un estadio de, dentro de la sociedad de, casi marginal ¿no? eh, desde el punto de vista tradicional y eso digamos que ha favorecido la no continuidad aparte de la propia extinción de la demanda pues quizá de la no continuidad del oficio aventuro quizás a pensar, por otras experiencias, otros otros patrimonios, que porque los propios eh, maestros del oficio no quieren que sus hijos se dediquen a eso porque, pueden, porque ellos mismos tienen una consideración peyorativa hacia su propio oficio, hacia, perdón, <coughs> hacia la posibilidad de desarrollo personal y profesional y económico, pues de su de, de, de sus hijos, eso ha sido una de las causas, entre otras muchas, quizá de la pérdida de transmisión y de, y de la continuidad. Eh, aparte de enseñar las bondades de, de la fabricación y de esa divulgación de la cual estáis entendiendo vuestro trabajo, que es buenísimo, ¿no? ¿qué otra... ¿Cómo, ¿Cómo se puede articular esa, una comunicación pública que de alguna manera ponga en valor y cambie la referencia eh, o la percepción social sobre determinados oficios como puedan ser estos? No solamente estos, porque podemos extrapolar otro tipo de, de ocupaciones que tienen que ver sobre todo eh, con el ámbito rural, que tenemos un problema de despoblación grande en ese sentido y de abandono de, de, de, de esas zonas que obedece también un poco, aparte de bueno, de otros factores, pero sí influye esa autopercepción que puedan tener las personas que se dedican a esto. Bueno, yo en el, en el tema de la cal, tengo que decir, además en voz alta, que la cal está de moda. Quiere decir, la cal ahora mismo está de moda en todos los sectores de habilitación, construcción, bioconstrucción, en todo, está muy de moda. Eh, es cierto que el calero, bueno, en Morón hay un dicho, quien hizo el calero el poco dinero, en Cataluña se dice quien hace calva eh, come pan de sangre, en Extremadura se dice, quien hace calva descalzo, siempre está muy relacionado con la pobreza, pero eso ha cambiado. En, en el sector calero ha cambiado totalmente, primeramente porque los precios de la cal, siendo bajos, tienen mucho más productos que, que, que avalan y, y que pueden producir unos salarios muy dignos. Y yo compararía ahora ahora mismo actualmente el trabajo de un calero con el de un albañil, el trabajo de un albañil actualmente yo no creo que esté mal visto. Entonces, la comparación directamente que hay ahora mismo de un calero con un albañil, pues eso. Trabajan ocho horas, tienen sus turnos de cocción pues a la hora que sea. Pero yo creo que, que eso ha pasado la historia. ¿no? Ha pasado la historia, ha pasado la historia porque el producto, pues, pues, pues se ha embellecido y porque el producto es eh, emergente, porque el producto es muy interesante. Entonces, eh, en, el, en el oficio del calero, yo creo que eso ahora mismo ha desaparecido. ¿Y tú que tienes contacto directo con la comunidad, eh, los caleros en activo lo contemplan como una, como una empresa familiar que puedan heredar a sus hijos? O sea, estarían Totalmente, ¿no? totalmente. Mira, allí en Morón hay un maestro calero que se llama Pedro, tiene cincuenta y tantos años y tiene dos hijos trabajando con él. Y tiene uno que es Johnny, que es um, fuera de serie, está trabajando y entonces… Um, directamente, ¿no? No, no, no y además las demás familias que trabajan de caleros no, no es para nada un trabajo como se pensaba antes, claro tenemos que pensar que los caleros eran tan humildes que no tenían seguro eh, se emborrachaban todos los días porque era la única forma que había en ese trabajo duro, pero actualmente no, el trabajo está, está muy dignificado O sea que están, se ha superado esa barrera social total, total, Totalmente totalmente ¿no? Además, ellos he creen. Eh, ellos creen mucho en lo, en lo que están haciendo porque como anteriormente dije los caleros hacían cal y lo, quería, lo que querían era vender, no sabían para qué se hacía, cómo se hacía, dónde iba ahora no, ahora están conscientes los caleros de Morón que están restaur, restaurando el patrimonio nacional, que en, en Toledo por ejemplo, pues hay un convenio con Toledo para todas las restauraciones no se está haciendo con la cal que ellos hacen eso ellos lo llevan dentro, porque antes no, antes se hacía la cal, se vendían, pero ahora mismo Saben que el producto que están ellos elaborando artesanalmente, igual que, que hace siglo, pues sirve para cosas que son cosas bastante grandes. Esa parte, entiendo que vosotros habéis tenido un papel fundamental a la hora de, de visibilizar y hacer, no, no una marca, pero sí una identificación muy concreta con ese producto. O sea, vosotros sois un ejemplo de buenas prácticas. Claro. ¿En, en, cu en cuánto tiempo ha sido ese proceso? ¿En cuánto lo has percibido? Mira, eh, en 2007... Eh, los caleros cuando nosotros estamos terminando nuestras instalaciones dijeron que iban a cerrar porque ya no tenían dinero y que iban a cambiar el sistema porque no, no, no era rentable. Eso fue en 2007 que había cuatro personas trabajando ahora mismo como he dicho allá en plantilla hay 18 personas trabajando, después tienen direcciones repartidas de, por, por toda España eh, yo creo que esto esto ha sido en, pues, en 15 años, en 15 años se ha dado una vuelta a la tortilla totalmente. Hace 20 años nadie hablaba de cal, no se hablaba, es que no, no se estudiaba en ningún sitio. Y actualmente la cal es algo imprescindible que está ahora mismo encima de todos los restauradores, de las empresas, de los ministerios, de la, en fin, yo creo que, que, que está por ahí. Yo creo que en, en 15 años ha estado un poco bien. Sí es verdad que lo que es, sí hay que decir que se ha encontrado un nicho de mercado bastante importante. Eh, y el nicho de, de mercado ha sido eh, la restauración del rico patrimonio. O sea, eh, ellos antes, la cal, pues, se usaba, bueno, tiene más de 130 usos la cal, pero la cal artesanal, concretamente, eh, el nicho que han encontrado ha sido la restauración de patrimonio. Nosotros creemos que se debería, se debería hacer cal en más lugares, aparte del Morón. O sea, además hemos asistido pues, en Yusé, en Valencia, hemos estado en Cataluña, hemos estado en Huelva, y yo creo que ha, habrá intención de poner horno de cal de cada artesano en marcha, porque además yo creo que sería, que, que sería vital hacerlo. ¿no? Y lo más importante de todo, que ayer se habló, por ejemplo, del tema de la cerámica, que la cerámica va, va avanzado, hay, hay nuevas técnicas. La cal es que no se puede, o sea, es que la técnica que hicieron los romanos, los egipcios, los, todas las personas no puede variar para conseguir esa calidad. Entonces, eh, todo eso influye a, a que eh, el oficio... Se ha dignificado. Ay, me alegra mucho ver eso. ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna otra intervención o pasamos al turno de preguntas? El turno de preguntas. Pues si alguno está interesado en, en aportar o, o dirigir alguna pregunta a nuestros ponentes es el momento. Hola, muchísimas gracias por las ponencias de esta mañana, han sido extraordinarias y, y nos van a resultar de muchísima utilidad en nuestro trabajo. Yo tengo curiosidad por saber eh, cómo estáis trabajando el tema eh, de la perspectiva inclusiva respecto a las mujeres, porque se trata de prácticas bastante masculinizadas, ¿no?, de manera tradicional. ¿Cómo se aborda eso desde el hoy? Mira, nosotros... Nosotros el tema de, de la producción de cal artesana, pues la verdad que siempre siempre ha estado por hombres, sigue siendo, no hay mujeres que yo, yo creo que se admitirían, pero eh, nosotros estamos trabajando mucho en la formación y, y, la, y la formación de en todo el tema de, de bioconstrucción, materiales sostenible eh, sobre el tadelac, los estucos, eh, los tapiales, los adobes. Yo creo que hay un un 50% de mujeres en nuestros talleres y además lo digo en voz alta que son las mejores ¿no? porque cuando son trabajos finos eh, de Tadelal, de estuco y, y cosas que son muy finas, las mujeres van por delante, pero en el trabajo en sí de la producción de cal, las mujeres siempre ha sido la encargada un poco de vender la cal, que sigue, eh, en la oficina trabajan mujeres, eh, se han encargado antes de apagar la cal, era la que le apagaban, pero ahora ya el trabajo allí eh, es totalmente de hombre, de, y además tampoco tenemos más referencia, porque como no se hace más cara artesana en ningún sitio, la referencia actualmente es esa, que en el proceso de elaboración es de hombres. No, por, por nuestra parte ya he dicho, en, en tema de cursos que no son para profesionales, que son para aficionados, reservamos plazas porque detectamos que había pocas, pocas mujeres. Ya digo, esta, esta vez lo hemos, eh, están copadas las, las plazas, supongo que ya en un futuro ya no será un problema. En cuanto a la formación ya ocupacional, hemos tenido mujeres, pero no hay ninguna que se dedique al oficio. Eh, ahora en el último curso había una mujer muy válida, pero creo que no se dedica al oficio. Claro, ahí no podemos, eh, no podemos seleccionar en función del género, es otra historia. Por lo tanto, a partir de ahí no podemos hacer nada. Uh, si bien son bien recibidas, no hay, no hay distinción entre hombres y mujeres. La enseñanza es la misma y al principio no, al principio era muy complicado. Tuvimos, tuvimos uh, en un curso cuatro mujeres, de 34 alumnos, 34 mujeres, y con el profesor era muy duro. Muy duro porque era, bueno, ya no hay como este, ya, este ya era del siglo XIX y bueno, todo el tiempo di diciendo que las mujeres no podían hacer este oficio pero siempre tenía un al lado de todas maneras no se dedicaron al oficio estas cuatro, ¿eh? no, no, no hubo suerte y no se dedicaron al oficio Ahí hacéis, Perdona, al, al hilo de esto ¿hacéis algún tipo de seguimiento eh, posterior o de encuesta de por qué sí por qué no? No, porque, deciden... no hacemos una encuesta de eh, o sea, seguimos durante cierto tiempo la inserción laboral porque se tiene que tener unas estadísticas, pero no por qué se han dedicado o no se han dedicado. Más o menos sabemos a qué se dedican, pero no, y durante un, un cierto tiempo, no, no durante... Sí, no, no, pero no, no no no porque sí o porque no, sino si han encontrado trabajo. Ah, por cierto, sí contratamos nosotros mujeres. ¿eh? Cuando terminaron estas brigadas de patrimonio, sí que durante un cierto tiempo tuvimos uh, mujeres contratadas hasta que lo dejaron. ¿eh? Bueno, con respecto a, al papel, al inmenso papel de la mujer en la cultura uh, del Esparto, uh, quisiera puntualizar un par de temas. ¿no? Uh, en España, Um, no se ha tomado en consideración, a pesar, a pesar uh, de ser prácticamente las mujeres las que hacían los trabajos elementales, o sea, producir, producir pleitas, producir, uh, uh, digamos, todos estos trenzados bases con que después se iban elaborando las piezas finales, esto estaba a mano en general de, de mujeres. Um, el hilado, el hilado como lo he describido uh, allí en, en, en SESMA, también ha sido principalmente trabajo de mujeres, pero aquí en España siempre, hasta fechas recientes, los que se llevaron el reconocimiento han sido los hombres, ¿no? cosa que estamos empezando a cambiar precisamente a base de publicar bueno, pues, el resultado de nuestras investigaciones. Eso por una parte y la cosa va muy bien. ¿no? En España yo creo que es un país absolutamente ejemplar en todas sus políticas sobre igualdad de, de género. Ahora bien, me gustaría evocar la situación en los países del Magreb. Uh, me he encontrado porque he tenido uh, uh, la gran suerte uh, de poder uh, conocer a multitudes de comunidades esparteras y uh, en introducirme en uh, bueno comunidades que son prácticamente de mujeres y allí la cosa es tremenda uh, me gustaría uh, Daros algún ejemplo sobre el impacto que puede tener unas intervenciones, a mi juicio, mal diseñadas, eh, desde el ámbito del poder para poder incidir en estas comunidades eh, esparteras de mujeres. Vamos a ver. Eh, el Estado, eh, desde hace 10 años, promueve la constitución de cooperativas de mujeres, ¿no?, para que, de alguna forma, consigan eh, tener eh, mínimo de dinero para, que, para eh, introducir a la mujer en el mundo eh, eh, del trabajo, ¿no? Cosa que podría parecer, oye, así a primera vista, pues como una cosa positiva, obviamente, ¿no? Lo que ocurre es que esto se hace a golpes de programas de corto, mediano plazo y de alguna forma se les impone tener resultados económicos en muy poco tiempo y me gustaría explicaros que este trabajo de la mujer espartera en el Magreb realmente ha sido un trabajo que sí ha sido eh, producido por estas mujeres, pero que en cambio estaba comercializado por los hombres. O sea, eh, en la estructura familiar marroquí, por ejemplo, puede ser también argelina o tunecina, ¿no? Eh, en esta estructura familiar tienes al, al, al hombre, al representante de la familia, que durante la semana trae la materia prima en casa, muchas veces las mujeres ni siquiera tienen acceso porque no pueden salir de su pueblo y no tienen acceso a los espartizales para ellas recoger su propio esparto, están a expensas de sus maridos. Y entonces el marido trae a principio de la semana la cantidad de esparto que van a necesitar durante la semana para producir su, su espartería. Y el día anterior al soco, el marido reúne todo y lo va va al soco y va a venderlo al soco. No tiene ni idea del tiempo que se ha pasado haciendo sus, su mujer, sus mujeres eh, e incluso sus niñas eh, haciendo este trabajo y malvende los productos. Um, claro, se prevé, o sea, se pone en marcha esta constitución de cooperativa, pero no se dan cuenta desde el Estado que estas mujeres jamás han sido uh, acostumbradas a vender sus propios productos, ni siquiera saben calcular un precio de venta, ni siquiera. Para ellas es muchísimo más importante ni siquiera vender uh, un cesto de vez en cuando como reunirse entre ellas ¿no? de forma diaria o, o, o, o semanal. Allí sí que hay un, un impacto realmente muy interesante porque hay un empoderamiento, empoderamiento perdón, uh, uh, de estas mujeres así en, en grupo muy interesante pero realmente el resultado así a nivel económico es un absoluto desastre a pesar de lo que quieren decir o de lo que quieren uh, difundir uh, los responsables de estas acciones de intervención Bueno, creo que si sí. no hay ninguna otra, sí, vale, pues una última pregunta para dar paso a las conclusiones y no irnos mucho de, de tiempo Hola, eh, Luis Pablo Martínez de la Generalitat Valenciana y en primer lugar felicitar al, al Ministerio y, y a las entidades que han colaborado, el Ayuntamiento de Talavera y, y a la Junta de Castilla-La Mancha por la organización de, del evento tan, tan necesario, porque efectivamente dentro de lo que es el patrimonio inmaterial la inercia siempre nos ha llevado a primar eh, las fiestas, básicamente, que muchas veces pues no hay problema, mientras haya dos del pueblo que se junten van a hacer la fiesta. Estoy reduciendo al absurdo la situación, pero que se me entienda, ¿no? Los oficios han sido muy olvidados y muy eh, apartados dentro de lo que ha sido el esfuerzo social y el esfuerzo público de, de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial cuando tienen todas estas dimensiones transversales que afectan absolutamente a todo, ¿no? Y lo acabamos de ver en la magnífica mesa que, que, que habéis eh, llevado a cabo. Eh, yo quería, en ese sentido, bueno, una cosa con relación a la mesa, eh, en cuanto a cosas que se pueden hacer, pues una de las cosas que se pueden hacer, porque uno de los grandes problemas al a que nos enfrentamos es la descoordinación, Descoordinación a nivel de la regulación del patrimonio tangible e intangible y descoordinación eh, entre los diferentes eh, departamentos con competencias a, y a diferentes niveles, Estado, Administración Autonómica, etc. ¿no? Bueno, en concreto, con relación a la descoordinación del tangible e intangible, necesitamos trabajar por la coordinación efectiva y una manera para contribuir a, a la salvaguarda, de, de, a la recuperación, revitalización de los oficios tradicionales sería regular con mayor precisión la exigencia del recurso a técnicas y a personal capacitado de acuerdo con estos vídeos tradicionales para ejecutar determinadas labores de conservación y restauración con relación a determinados tipos de bienes tangibles y eso es fácil y ya hay base normativa para hacerlo y lo único que hay que hacer es tenerlo claro. Sobre todo eso puede ser muy eficaz a nivel de las, de las protecciones eh, concretas, ¿no? Sea a nivel de decretos de declaración, etcétera, ¿no? Para hacer el traje a medida a, a determinados bienes a protección. Eso por un lado. Y luego una reflexión general con relación al tema de la salvaguarda de los oficios. La salvaguarda, como bien sabemos y bien se expuso en la eh, ponencia introductoria, es en la finalidad número uno de la convención, la salvaguarda del patrimonio cultural y material, y la salvaguarda, cuando lees el artículo 2.3, pues tiene muchos pasos, ¿no? Pero el artículo 2.3 dice una cosa muy clara, dice que la salvaguarda está orientada a la viabilidad. Hay que garantizar la viabilidad y entonces si tenemos que garantizar la viabilidad, eso quiere decir trabajar en la transmisión y en la revitalización, es ahí donde las buenas prácticas, esas grandes olvidadas, adquieren un rol fundamental. Porque es a través de las buenas prácticas que se trabaja de manera efectiva y se pone de manifiesto que sí, que hay maneras de garantizar esa transmisión. Y que hay ejemplos que debemos emular y potenciar y aplicar en otros contextos. Y bueno, en ese sentido yo querría, y se ha hablado también de la importancia de prestigiar las, las cosas, ¿no? Pues también podemos prestigiar a lo mejor también las buenas prácticas fomentando su asociación con la idea o la noción de historia de éxito. Porque todo lo que hemos estado viendo aquí en todas las fantásticas ponencias que se han expuesto son historias de éxito. Y, y desde luego yo me voy de aquí habiendo aprendido muchísimo y con muchas ganas de transmitir a mi gente allí en la Comunidad Valenciana lo que, lo que he aprendido aquí. ¿no? Son historias de éxito y creo que sería interesante a, a nivel de marketing, que ya hemos visto lo importante que es eh, dar con el, el, el clavo cuando se hace la, el, el, el esfuerzo salvaguarda, pues, pues transmitir estas ideas. ¿no? Y, y bueno, también en ese sentido me gustan mucho las leyes, como gente que hay aquí sabe, y yo creo que habría que normativizar también la... Las buenas prácticas, incorporarlo al ordenamiento jurídico como un elemento a proteger en sí mismo, no solo los bienes intangibles en sí, sino las buenas prácticas, de manera que buenas prácticas, como en el caso de la CAL, que Manolo nos lo ha dicho, no hay manera, no me ayudan, no sé qué, pues bueno, establecer unas bases normativas que les permitan exigir en un momento determinado recibir ese tipo de ayudas. Y bueno, muchas gracias y enhorabuena a todos los participantes. Pues muchas gracias a ti. Vamos a concluir entonces esta mesa agradeciendo a, a los tres magníficos ponentes que hemos tenido aquí por su trabajo, eh, en, su, en, su, en su desempeño con el patrimonio inmaterial y por la participación. Doy paso a mis compañeras para las conclusiones de estas jornadas. Gracias. Pues, no sé sí pues ya para, para cerrar el encuentro eh, vamos a exponer aquí unas eh, conclusiones de todo lo que se ha ido hablando en estas dos eh, jornadas de, de ponencias e intervenciones mesas redondas debates creo que ha sido eh, y espero que compartáis nuestra opinión de que ha sido un, un encuentro muy muy productivo y fructífero en, en al compartir entre, entre todos experiencias e ideas eh, que nos serán de utilidad en nuestro trabajo en la gestión del patrimonio material. Y bueno, pues vamos a, a, a plantear estas eh, conclusiones de acuerdo con los tres bloques que se han, que se han tratado eh, en estos dos días. Entonces, bueno, voy a empezar yo eh, con las conclusiones relativas al primer bloque eh, de salvaguarda y transmisión eh, de las artesanías. La artesanía tradicional es la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial. No obstante, la Convención eh, 2003 de UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial pone el foco en la salvaguarda de las técnicas y conocimientos utilizados en las actividades artesanales y no tanto en los productos de la artesanía propiamente dichos. Nos encontramos ante un ámbito del patrimonio cultural inmaterial en el que los aspectos eh, culturales se encuentran íntimamente ligados a los sociales y económicos al tratarse las artesanías y los oficios de actividades productivas. Actividades productivas... Que, se ...que al desarrollarse al margen de los procesos industriales... ...encuentran dificultades para competir en el mercado... ...en donde nuevos materiales y producciones en serie... ...han desplazado a las producciones artesanas... ...al espacio de lo suntuario más que de lo utilitario. Las artesanías y oficios... Eh, ...constituyen un ámbito del patrimonio cultural inmaterial... ...muy frágil, por tanto... ...y con serios riesgos de desaparición por sus circunstancias tan particulares. Los oficios tradicionales son minoritarios y en muchos casos supervivencia está sujeta a un, un único individuo, hombres y mujeres que portan los conocimientos de siglos anteriores en los que estas prácticas eran cotidianas y que ahora ya no lo son. La labor de salvaguarda de los conocimientos y, y técnicas inherentes a la artesanía tradicional se transmiten a las generaciones ...debe centrarse en transmitirse a las generaciones venideras... ...de modo que ésta se siga practicando en las comunidades... ...como medio de subsistencia y como expresión de creatividad... ...e identidad cultural. La protección y salvaguarda efectiva de estas técnicas y oficios... ...comienzan o pueden comenzar con la documentación... ...y los procesos de inventario que acertadamente promueve... ...y exige implementar la Convención 2003... ...en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial. En el caso de la artesanía de las artesanías, esta labor de documentación implica muchas veces comenzar por un mapeo para localizar a esos últimos artesanos, depositarios de esos conocimientos y técnicas. La transmisión y el fomento del relevo generacional es el pilar, por tanto, de cualquier acción de salvaguarda. En este sentido, es necesario dignificar muchas de las actividades artesanales que actualmente se ejercen en el Estado y mejorar el marco jurídico en el que se desarrollan. Se hace necesaria la coordinación de normativas y administraciones que faciliten los procesos de salvaguarda, protección y revitalización. Se requiere una acción conjunta desde distintas comp competencias, desde las distintas competencias que afectan a la artesanía, cultura, industria, educación, hacienda. Una declaración patrimonial da visibilidad, pero no asegura la pervivencia del oficio y de la artesanía si no lleva implícito detrás un verdadero plan real de gestión, un plan de salvaguarda que establezca una metodología que permita la coexistencia de actividades, normas y asuntos comunes a todas las partes y, sobre todo, la consideración de las personas, de los artesanos, como ejes fundamentales. Otra forma de orientar la salvaguarda es a través de estrategias que persigan su desarrollo hacia una posición de vanguardia productiva. Esto debe ser así, entre otros argumentos, por la maestría o excelencia... ...que pueden alcanzar las producciones artesanales y por su característica... ...de expresar un modo social de desarrollar la actividad económica... ...de mejor forma que otros tipos de trabajo, por su potencial creativo... ...y de innovación. Las inversiones en I+.D. aplicadas a la artesanía... ...pueden constituir asimismo la base para el mantenimiento y fortalecimiento... ...del relevo generacional. En el espíritu de los objetivos de la Convención 2003... Cabe prever una reconciliación entre los aspectos culturales y los socioeconómicos de la producción artesanal. A menudo se separan estos dos aspectos, tanto a nivel nacional como en las prioridades de los órganos de cooperación. La acción coherente implica, a su vez, una concepción mucho más global de los proyectos de desarrollo de la artesanía, capaz de integrar los aspectos de formación, promoción y adaptación de la producción a las demandas de un mercado global. En efecto, estas alineaciones, estas tan íntimamente vinculadas entre sí, se, eh, se analizan con frecuencia de manera aislada y, sin embargo, el porvenir de la artesanía depende en gran medida de la solución a los problemas esenciales de la comercialización, que dependen, a su vez, de la salvaguardia de una producción local auténtica y de calidad, la cual está condicionada por el nivel de formación permanente de sus artesanos. Bueno, yo voy a dar paso a, a las conclusiones del segundo bloque, dedicado a la participación de la mujer en artesanía, pasado, presente y futuro. Yo he querido destacar una serie de, de puntos que creo que se podrían dividir entre una, un diagnóstico ¿no? de la situación hasta ahora, la situación tradicional de las mujeres en el campo de de la producción artesanal y, un, y una segunda, unos segundos puntos ya centrados en, en los cambios que ha habido y en la inserción, sobre todo. Eh, creo que lo primero que tenemos que destacar es que dentro de las propias artesanías ha existido una diferenciación de labores dedicadas o las que se han dedicado tradicionalmente los hombres y otras a las mujeres, vimos con los bordados, los bordados de los caballos del vino de, de, de Caravaca, que son, ha sido una actividad tradicionalmente femenina. Vimos en las cerámicas cómo la decoración, esa decoración de flores y de grecas, ha sido también eh, femenina tradicionalmente. Luego, eh, dentro también de este apartado, vemos cómo... El tipo de trabajo que han desarrollado las mujeres tradicionalmente en el ámbito textil, también otra de las, de las labores femeninas tradicionalmente, se ha establecido así quizá por esa, por esa eh, configuración como un trabajo de interior, un trabajo que se desarrollaba en el hogar o en contextos domésticos o en, o en su cercanía. Y como esos tipos de trabajo… Sobre todo a través del desarrollo del, del trabajo textil, de la artesanía textil, se han centrado por una parte en el autoabastecimiento familiar, que es lo que llevaba quizá a esa falta de reconocimiento y profesionalización de las, de las artesanas. ¿no? E, y por otro lado, dentro de una propia artesanía, como hay labores o tareas que se han dedicado hombres o mujeres. ¿no? Lo vimos también en el caso de la cerámica de la mano de, de Elena Rueda. Y a partir de este diagnóstico sí que se, ayer, pudimos, ayer por la tarde pudimos ver qué tareas, qué, más que tareas, qué proyectos se han llevado a cabo para, para, para cambiar esta situación, para darle una vuelta y revertir eh, esta división que existe entre lo masculino y lo femenino. Por una parte, los trabajos, los proyectos de investigación que se han hecho desde Tierras de Cerámica, el proyecto de Flores y Grecas, que ha visibilizado un trabajo invisible, pero que estaba ahí. Todos, todos conocemos a las artesanas, pero no, no se les reconocía. Y por otro lado, el reconocimiento, el reconocimiento de esa, de esa labor a través de los títulos de formación, de una, de un reconocimiento, de una profesionalización de la tarea del, artesana de estas mujeres que las pone en el lugar que, que, que se merece. ¿no? Eh, por último, eh, para cerrar ya este bloque de conclusiones, hablar de la importancia que, que se destacó ayer de la transmisión que ha tenido de madres a hijas, de abuelas a nietas de la tarea artesana y de cómo eh, se, pudo, se pudo ver ayer, gracias a los ponentes, que se ha producido una plena inserción de la mujer a, al ámbito de la artesanía y en ámbitos donde antes no estaban tan presentes, empiezan a estarlo. En algunos casos de manera más visible, en otros de manera más incipiente pero que esto eh, lo que nos lleva es a querer eliminar esa etiqueta que creo que todos eh, coincidimos en ello, de distinguir entre mujeres y hombres artesanos y dedicarnos simplemente a la artesanía. Y bueno, esto es lo que he considerado los puntos más relevantes de este bloque de, dedicado a la participación de la mujer. Por último, el bloque 3, que eh, es el que nos ha ocupado esta mañana. Uso social de la artesanía, sostenibilidad y desarrollo… Eh, la cuestión de la sostenibilidad, que es transversal y a la moda, como ha dicho Elena, eh, ha recorrido eh, las jornadas. Eh, ya en la primera de las ponencias surgieron estos temas. Apareció, por ejemplo, también en la presentación de Tomás Alía, cuando hablaba de la nueva Bauhaus, que pretende eh, colocar a Europa como eh, líder mundial de la economía circular y ser fuente de inspiración para proyectos de futuro. Eh, retomo las tres declinaciones del concepto de sostenibilidad a las que hacíamos alusión antes, económica, social y ambiental, para reunir unos pocos ejemplos que han aparecido a lo largo de esta mañana y de esta forma elaborar conjuntamente estas conclusiones. En eh, cuanto a la sostenibilidad económica, eh, me ha parecido apabullante el dato que nos aportaba Manuel Gil de esa diferencia de 100 euros a 7 euros, que eh, es la diferencia entre utilizar pintura plástica o cal en el caso de, de, de, una, de un proyecto, eh, aparte de, de, evidentemente de los beneficios en cuanto a sostenibilidad ambiental. El tema de la sostenibilidad económica eh, también fue transversal en estas jornadas, apareció en la primera de las ponencias en cuanto a la cuestión de las marcas y volvió a aparecer en los debates, por ejemplo, en torno a la cerámica de Talavera. Eh, en cuanto a la sostenibilidad social, me parece que es crucial la cuestión de la trans misión de los conocimientos y hemos visto ejemplos estupendos en el caso de los corros, del esparto en el caso de la escuela de Marges de, de Mallorca eh, pero también eh, es importante desde este punto de vista ese ejemplo que nos traía Pascal de Sesma en Navarra ¿no? de la integración de las comunidades de origen eh, extranjero en este caso marroquí en las comunidades locales a través de la artesanía un ejemplo realmente notable Y, por supuesto, la transmisión intergeneracional, ¿no? el lugar de las artesanías como vehículo de conocimiento mutuo y de intercambio entre las generaciones más jóvenes y las más mayores. Finalmente, la sostenibilidad ambiental, eh, de los beneficios de la cal como eh, elemento de absorción del CO2, nos habló Manuel, eh, nos habló también de los paisajes del esparto pascal, eh, apareció también en el caso de los muros en piedra seca de, de Mallorca, con esas especies endémicas. Eh, finalmente, ese tema transversal, la cultura en las ODS, eh, a lo largo de estas jornadas se habló sobre todo, una de las palabras más utilizadas fue identidad, ¿no? la, el papel del de, patrimonio inmaterial como fuente y garante y, y elemento de identidad de, de los pueblos y de las comunidades. Eh, con esta última reflexión breve, eh, me he dado a mí mismo un minuto, no sé si creo que he hecho incluso dos, quien a hierro mata a hierro muere, eh, quisiera terminar esta parte. Bueno, pues sin más, pasamos ya a la clausura de, del encuentro. Sergio. Invitamos a Sergio a, a sí. subir. Bueno, un aplauso aquí para la mesa, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, pues, eh, por parte del Ministerio, eh, me toca a mí cerrar, eh, eh, clausurar este encuentro. Mm, deciros a todos que, bueno, en primer lugar, agradecer la participación, la asistencia eh, de todos que habéis venido desde distintos eh, lugares de España, era nuestro primer encuentro organizado de manera presencial, habíamos hecho eh, los dos anteriores en formato online por la pandemia y teníamos un poco de, de estábamos expectantes, no sabíamos muy bien cómo iba a resultar, tampoco habíamos hecho eh, una red de contactos. Eh, ...clara y definida como para saber exactamente la acogida que iba a tener. A partir de, de este encuentro esa red se va a ir consolidando. Pero en cualquier caso creo que ha habido una participación bastante importante y variada. Y muchos me habéis transmitido en los momentos del café o en las comidas... Eh, lo que os ha gustado, conocer a otros eh, portadores, a otros compañeros de otras administraciones y, y con los que habéis encontrado vínculos por, por eh, patrimonio y material compartido, pero que desconocíais. En fin, eh, os agradezco mucho todos eh, los comentarios y opiniones positivas que hemos recibido porque desde el Ministerio, como digo, estábamos expectantes, teníamos mucha ilusión en realizar este encuentro de manera presencial, pero tampoco sabíamos exactamente la dimensión que iba a adquirir ni cómo iba a resultar y creemos que al final en conjunto ha sido una, una experiencia muy positiva, aun con las inclemencias del tiempo y con los pequeños fallos técnicos que siempre se suelen tener en este tipo de, de jornadas. Pero, pero estamos eh, satisfechos y orgullosos y, y, y esperamos que sea un encuentro, el primer encuentro presencial de muchos más que queremos que se consolide y que, y que a partir de aquí creemos una red de contactos de gestores y portadores de patrimonio inmaterial en el marco de la Convención 2003. Eh, antes eh, de dar la palabra a Sergio, quiero volver a agradecer también muchísimo la implicación y la colaboración del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Junta de Castilla-La Mancha. Sin su apoyo y su cobertura, eh, este encuentro tampoco habría resultado como, como ha resultado finalmente, que creo que tanto la sede como la ciudad nos han acogido y nos han prestado eh, toda la asistencia y todas las eh, facilidades para que, para que se pudiera desarrollar de la mejor manera posible. Y, y nada más, le quiero dar la palabra a Sergio para, para que ya finalice y le ponga el colofón el ayuntamiento a, a este cierre vale muchas gracias eh, carmen pues me toca la parte más triste no la de cerrar la de poner fin a, a un encuentro necesario hemos estado hablando de, del estado de la cuestión que mejor dicho de cuáles son las inquietudes los retos cuál es el estado, el estado actual no de, de conocimiento acerca pues del patrimonio inmaterial no todo lo que nos queda por delante y en lo que hay que seguir trabajando antes de nada, sí que me gustaría, pues, eh, en representación de nuestra alcaldesa, pues, transmitiros eh, su saludo, que, que lamenta no poder haber estado aquí. Al igual que nuestra consejera y viceconsejera de Cultura, estamos inaugurando en paralelo una, una exposición de arqueología y ha sido imposible. He tenido que venir corriendo para poder eh, cerrar esta, este encuentro, ¿no? pero que la, las hubiera encantado haber estado aquí y en su representación pues eh, desde luego que, que os saludo en su nombre. Al igual que, bueno, también me atrevo a, a saludaros de, de parte de Tierras de Cerámica, que yo creo que ha sido una oportunidad magnífica para poner nombres y apellidos a, a muchos de vosotros, poder compartir experiencias, y que por la parte que me toca, ya no como ayuntamiento, sino en lo personal, pues daros las gracias a todo el equipo humano del Ministerio de Cultura por vuestra paciencia, de verdad. Han sido muchos los cambios, las incidencias, pero me quedo, me quedo con las personas, me quedo con la experiencia, ha salido bien, o por lo menos medianamente bien. Y, y bueno, algo que hemos ido hablando también a lo largo de, de toda la organización es eh, vamos a intentar eh, sacar unas actas de este, de este encuentro, con lo cual trabajaremos yo creo que en unas normas de publicación, aunque sea sacarlas de, de forma digital a lo largo de, de todo el año que viene, pero creo que esto... Hay que recogerlo para seguir transmitiendo conocimiento y experiencia y, y ese es el próximo reto en el cual bueno, yo me comprometo personalmente a, a luchar en que esas actas sean una realidad. Y nada más, eh, simplemente que volváis a Talavera cuando haga buen tiempo, por favor. Eh, es una ciudad para disfrutar, para conocer, es una gran desconocida. No... No es lo que parece cuando uno pasa por la autovía, sino que tiene mucho patrimonio por descubrir y tiene maravillosas personas por conocer. Así que, por mi parte, eh, queda cerrada esta mesa y nos vemos pronto. Muchas gracias. Eh, deciros igualmente que se me ha olvidado comentarlo, aunque creo que lo sabéis, pero el encuentro se ha estado grabando. Y nosotros, desde el Ministerio, vamos a colgar la grabación en cuanto la tengamos... Lista en la web del Ministerio, o sea que podréis eh, consultar y, y releerlos si tenéis interés. Y asimismo, también vamos a colgar un documento a la espera de hacer unas actas, como ha eh, expuesto Sergio. Vamos a colgar un documento con las conclusiones extraídas que hemos compartido hoy. También lo dejaremos en la, en la web. Muchas gracias a todos. Ahora, en el taller, ¿no? Lo comunicamos. Bueno, como bien sabéis, siguiendo el programa, tenemos la visita a un taller de una maestra artesana. Eh, así que nos juntamos aquí en el hall sí. y, y vamos todo el grupo juntos. Habrá que subdividirlo, creo que, en, en, dos, dos, turnos, en sí. dos turnos. ¿De acuerdo? Hemos quedado a la una y cuarto. Bueno, eh, os pido que, que seamos eh, ágiles y raudos ahora para ir andando hacia allá.